70 nuevos tipos penales. Es importante que la, la ley que la de tránsito, eh, la 6317, lo contemplaba en su modificación eh, y se va a mantener en el código penal la sanción para aquellos que cuando causen un accidente por negligencia, manejo temerario, o la influencia de drogas, del alcohol, pues... Eh, podrán tener hasta cinco años de prisión, están establecidos los que venden ácido del diablo, se tipificó como un acto delictivo criminal, eh, ya ustedes saben que está contemplado el aborto con una causal, se va a permitir cuando la vida de la madre esté en peligro de manera inminente para salvarla. Ahí ustedes verán figuras como el plagio, el secuestro, que era un motivo de leyes especiales con sanciones más drásticas. Se permitió el cúmulo de penas hasta 60 años, el, la reclusión va de 30 a 40, los feminicidios van a ser castigados con 50 años. Y una serie de, de, de, de, de figuras, 70 nuevos tipos penales, que por fin eh, se requiere porque tenemos un cólico procesal penal adelantado y un cólico penal muy ambiguo. Eh, que no responde a las expectativas de una justicia como la nuestra, que aunque es mala, grande y cara, pero por lo menos estaría más adecuada a los nuevos tiempos con todas las figuras que nosotros tenemos. Eso me alegra, porque se ha batallado después de 18 años o bailando ahí en el Congreso, que por fin pues, pudiera eh, dar a luz este, este importante momento en que la delincuencia ha crecido, la criminalidad, los actos, eh, que han sumergido al país en una violencia, en una espiral eh, alarmante de secuestro, en una espiral alarmante de, de sicariato y eh, de violaciones. Las violaciones están contempladas, se endurecen las penas para el violador. Eh, el, el cúmulo de penas para, por primera vez se contempla el Código Penal, que eso es lo que, una de las cosas que se está revisando, castigar la corrupción per se, no las comisiones individuales del acto asociación de malhechores, prevaricación, no. La corrupción per se podría ser llevado incluso de, de 10 a 20 y de 20 a 30 años. Va a depender, ojalá, que sea de 20 a 30 años para que se castigue. Y por fin se estaría aprobando la ley de fin de extinción de dominio para incautar los bienes, los que han robado al, al, al Estado, eso sería sumamente importante. Qué bueno, me alegro bastante, ojalá que eso sea eh, producto de, de lo que necesite esta sociedad. Ahora bien, el tema que quería analizar hoy, y qué bueno que nos han escuchado en esa presión que hemos hecho todos estos días, el siguiente, con el permiso de ustedes. Fíjense, en la República Dominicana hemos estado plagados de una corrupción política. Estados Unidos calificó hace dos años a la República Dominicana como un narcoestado. Se incomodó bastante. La Dina que tenía Aban Cáceres, sometido a la justicia en el día de hoy. Hoy Antonio Marte, por la corrupción, desviación de fondos, está enviando y depositando una querella contra Gustavo Montalvo, contra el ministro, el ex ministro administrativo de la presidencia, eh, eh, ¿cómo se llama? Ramón Peralta, es que, y todos esos exfuncionarios de, de, del pasado gobierno, qué bueno que se están envalentonando. No creo mucho, que parecen muchos viernes para llamar a la mano ahí medio baboso a veces, pero. Lo importante es que perdió el miedo de esta sociedad en contra, en contra de los corruptos. Y yo soy de los que, que la corrupción eh, a nivel político cuando se depreda, se desfalga, se prevalica, se succionan los públicos y se le quita a un joven la oportunidad de tener un techo digno, se privan mi familia de una alimentación digna, de tener un seguro de vida, un seguro eh, de salud, de tener lo que por prerrogativas constitucionales le corresponde que está contemplado hasta el derecho a recrearse, es importante, se pierde con esta corrupción que se lleva en sus garras cientos de miles de millones al año, lamentablemente. Pero yo creo que la justicia no debe ser selectiva. La justicia no debe tener ni corruptos favoritos, ni sectores, ni casos favoritos. Cuando se trata de, de eventos como figuras como esta, que hagan Cáceres, que los militares, eh, los hermanos de Danilo, mucha prensa, mucho coso mediático. Pero yo me pregunto, ¿y la corrupción que dejó? Sin 295 millones de pesos a aquellos que reservían su tarjetita Solidaridad, que le cambiaron el nombre y total, eh, la misma basura. Pero aquellos que les roban esto, le quitan la oportunidad de comer a aquellos que no tienen con qué comer. Y eso es igual o peor que grave. Y yo vi que así ah, depositamos ya la, eh, el expediente y zancocharon eso. Y sin mucha publicidad eso está ahí porque lo que importa es... Eh, eh, nos metieron Odebrecht, Odebrecht, porque es que un escándalo sustituye el otro. Y Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht. Ahora es Adán Cáceres, los hermanos de Adilo. Y un escándalo de corrupción, el otro, y el otro. Y nos mantienen ahí con... ¿Cómo que dicen en el Cibao? Embulladito, chupando en, en un bolón, eh, mientras el país se descalabra. Y en lo que eso pasa, y nos promueven esos casitos... El arroz, el pollo, el aceite ha subido en un 100 y en un 150% productos aquí. Eso han subido entre un 30, un 40 y un 50%. La canasta familiar se ha disparado, la criminalidad se ha disparado, los casos de corrupción y escándalos de corrupción llueven por donde quiera. Entonces... Tiene que dejar la Procuraduría y la persecución de la corrupción administrativa con Wilson Camacho, que está haciendo un gran trabajo junto con Jenny Benítez Reynoso, la selectividad de esos procesos, porque los casos de corrupción cuando hay figuras sonoras que tienen grandes influencias, dinero, que tienen un sistema judicial comprado,